Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a probar uno de los juegos más esperados y a la vez más decepcionantes de este 2013. Se trata de Alien Colonial Marines de Gearbox, que es un juego que ya sabemos que no, no ha estado a la altura ni de las demos que se presentaron antes del lanzamiento, ni de las expectativas que todos teníamos sobre un juego que lleva tanto tiempo en desarrollo, ni mucho menos sobre lo que se merece una saga como Aliens. Vamos a ver hoy si con el Oculus Rift y Borg X... ...conseguimos vivir una experiencia que se acerque un poco más a lo que todos esperábamos de este juego. Y aquí estamos dentro de Alien Colonial Marines. El juego, lógicamente, no tiene soporte nativo para el Oburu Rift, ...pero gracias a VORPEX... ...pues podemos disfrutar de una realidad virtual. VORPEX tiene varios modos de funcionamiento... ...uno que es el modo Geometría, que es el que utiliza... ...pues también utiliza Tridez 3D, 3D y yo ...y este modo, que es el modo Z-Buffer que es un modo más rápido y en este caso para este juego soluciona también algunos problemas con, con luces y demás. Es recomendable porque el efecto 3D está también muy conseguido, sobre todo la profundidad, la sensación de, de ver los pasillos en la lejanía bueno, todo lo que hay ahí Váyate. en fin, lo que os decía el efecto, la silla los armarios de la pared. La verdad es que está muy bien hecho. Y este juego, pues aunque ha sido bastante decepcionante, por desgracia, sobre todo comparando con los vídeos de las demos. Pues bueno, con el Oculus Rift es otra cosa. A ver. Así que duro este juego. La ambientación... muy buena, de verdad. Con los, con los parches que le han metido al juego, sobre todo cuando le añadieron la inclusión ambiental y mejoraron algunas texturas... ...pues la verdad es que ha ganado, ha ganado bastantes enteros, ¿qué queréis que os diga? Y encima con la realidad virtual, pues mucho más. Y bueno, pues es un juego de alien, o sea, si es que... ...lo tenía todo para ser un éxito... Garbox no lo ha hecho nada bien pero aún así el juego ahora merece la pena con el Ocurburryd merece la pena y si tenemos varios amigos para jugarlo en cooperativo pues todavía más la ambientación pues ya veis y ya estáis oyendo Es impresionante, la sala esta. La la verdad, está de lujo. Es que no es lo mismo. Vivirlo desde dentro no tiene nada que ver. Aunque el juego no sea demasiado bueno. asunto siempre cierro las puertas que no me gusta nada dejar la abierta detrás de mí. es impresionante esto ¿eh? o sea, estar viendo el, el rastreador de movimiento delante de mí pitando y mirando con la cabeza en todas direcciones sintiéndome dentro del escenario Wow, qué bueno! Venga, vamos a salir. muy bien hecha la sensación de profundidad aunque sea el modo Z-Buffer que se supone que no es tan bueno como el modo como el modo de geometría que es el que utiliza 3D siempre la verdad es que consigue un efecto 3D muy bueno especialmente los pasillos los pasillos se ven impresionantes cuanto más largo sea ahora mismo a pesar de la, de la resolución de lo que ocurrir la sensación de 3D la verdad es que Parece que, que tarda más en, en perderse la profundidad. Yo creo que funciona mejor con el modo z en las distancias lejanas. Se aprecia mucho más ánimo el compañero cuando se aleja. Muy bueno, muy bien hecho. Vamos a ver que por aquí. Toque de munición. Venga, otra vez aquí. los sonidos de área, ¿Qué? no lo he puesto todavía no? echarme hacia atrás pero no me lo esperaba Vamos. no hay nadie otro pasillo que me recuerda muchísimo a la película Es hacer mal un juego de alguien y cómo lo han conseguido en Gearbox. Hay que agradecerles que hayan seguido sacando parches, que menos. Yo creo que no lo debían. Y bueno, ya no es lo mismo que cuando salió. Pero aún así se queda muy lejos del de juego que nos prometieron. con el Oculus rift vale la pena jugarlo de nuevo el juego me lo pasé por cierto jugando en cooperativo con unos amigos antes de tener el, el Oculus rift y bueno, jugando con amigos la verdad es que la cosa cambia y el juego aunque no sea todo lo bueno que, que esperábamos pues es entretenido Tenido ha pasado impresionante. El alien se nota que está ahí. Perfecto. Como dijo Hicks, por si acaso. dijo en la versión original no tiene nada que ver tremendo el pasillo impresionante de verdad con el modo z-boofer los pasillos son increíbles yo me quedo en boba mirando el pasillo siempre quise hacer eso vámonos vámonos este salió por pata de vida de armadura mal de vida, bien. ¿vale? vale abrimos bueno, esta, esta zona es espectacular, estos dos pasillos que bien hecha la sensación de, de profundidad la verdad es que estoy redescubriendo el juego, eh se nota muchísimo la oclusión ambiental se lo metieron en uno de los últimos parches y no tiene nada que ver, antes era todo demasiado demasiado claro bueno, vamos a ver cómo se nos da la escena esta blanco 1, hemos llegado al primer muelle de carga Si llegamos a la sala de controles, podremos abrir las puertas y mandar al a espacio toda esta mierda Avísame la próxima vez que vayas a ponerte a decir gilipollates. Muy buena. Tremendo, tremendo. Como estoy disfrutando. ¿Cómo se ven los aliens? Que, claro comparando con un monitor como lo ves con relieve dan todavía más green ¡Vamos, vamos! Adentro ¿Qué? ¿Ahora qué? Uy, son bestias, sí. Hay ¡Cabezazo! cabezazos que se están dando. Las salas grandes, los espacios abiertos Con este juego son increíbles, ¿eh? o sea No sé, creo que me están impresionando más que, que por ejemplo el Half-Life 2 No sé si es por la forma que tiene golpe de hacer el 3D Con el modo z buffer Pero de verdad, ¿eh? me ha sorprendido muchísimo la profundidad esto no se puede abrir ah, aquí había que bajar la persiana de seguridad si no recuerdo está dónde están los controles abre este y no piensa ¿no? no, abrir, no empieza a abrir. prisa! Joder, empieza la fiesta. ¡Todo el mundo, agarraos fuerte! Por culpa de Winter, le he hecho un rasguño a mi nave favorita, señor. Es la única que tienes, Rick. Hemos asegurado la nave. En unos minutos estará llena de marines. Así que busquemos a Vela. Bueno. Pues hemos superado la misión. Pues esto ha sido Alien Colonel Marines. Espero que os haya gustado. A mí la verdad es que me ha sorprendido bastante. No esperaba que estuviera tan bien hecho el efecto 3D, pero GORP X ha sido una sorpresa muy agradable. Habrá más vídeos con este Wrapper próximamente. ¡Hasta la próxima!